Hola a todos, se llegó el día del podcast que tenemos con Karina. Hoy es nuestro segundo episodio, lo hemos tenido que postergar varias veces, pero ya estamos acá en vivo con un tema muy importante y muy interesante y sé que a todos ustedes les va a gustar. Esperemos a que se empiecen a unir y de... A ver, ya por acá Karina mandó el mensajito. Mándame Karina para unirte. A ver. A ver por acá. A ver si sí. Ahora sí. Hola, Hola Karina, ¿cómo <ríe> estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, súper bien, muy emocionada, muy contenta que se llegó el día de este live, que me fascina. Demos un tiempito a que la gente se vaya uniendo. Cuéntame un poquito cómo ha estado día, el día de hoy. Todo súper bien y expectante, esperando que llegara a las 6 de la tarde para estar con todas nuestras amigas, amigos emprendedores, porque este podcast va a estar muy bueno. Me preparé. Eh, busqué muchísima información para eh, entregarle las mejor, pero las mejores aplicaciones para que puedan vender desde redes sociales. Así ¿Tú que, ¿utilizas espero una que... de esas, cierto? Sí, yo utilizo una de esas y les voy a contar mi secreto, eh, cómo es que vamos eh, atrayendo. Eh, atendiendo, generando canales de atención para nuestros clientes, pero además eh, gestionando datos, que es muy importante para el seguimiento. Así sí. que va a estar buenísimo. Esa parte me, me, me parece muy interesante porque muchas veces vamos a reuniones, hacemos networking, pero los contactos realmente no, no los guardamos, no sabemos ni siquiera dónde ponemos los datos de la persona. Entonces, sí existe una app o un lugar donde podemos ir almacenándolos, y, y es súper sencillo. El tip que le voy a dar hoy es súper sencillo. Lo mejor que es una aplicación que ocupamos habitualmente, que es gratuita y que nos da la posibilidad de ir encasillando o dándoles sí. alguna característica a nuestros clientes para después poder contactarlos y así no perder los contactos. Genial. Porque hoy vamos a hablar de cinco aplicaciones para vender en redes sociales. Sí. Y, y estas aparte... cinco aplicaciones, uh -huh. dime. Sí. Además, las vamos, a, eh, las vamos a estructurar en tres áreas que son eh, para armar un ecosistema digital de ventas. que es lo mejor? Para que, para que vamos entendiendo cómo es el ciclo de venta y también pensando en, la, en las redes sociales que ya utilizamos, uh -huh. pero ya no para ver el chismecito del día, sino que para aplicarlas en nuestro negocio. Para no estar perdiendo tiempo ahí en las redes sociales Exacto. y buscando videos para reírnos o el chismecito, como tú dices. Bueno, comencemos, Karina. Es tiempo, son las 6 de la tarde y damos comienzo a nuestro podcast de Emprende con Anita y Karina. Y el tema de hoy... Súper importante para todos aquellos emprendedores que están deseando vender en línea. Hoy vamos a ver las cinco aplicaciones que más se ven y que más se utilizan y las que mejor resultado dan en el momento de vender en línea. Si usted es un emprendedor, este mensaje y este podcast es para usted. Karina, te escuchamos. Así es, así es. Bienvenido a todos los que están unidos a este podcast. El día de hoy... Eh, bueno, mi nombre es Karina Parra, soy de Chile, hoy estoy junto a Anita, que está en Canadá Imagínate, uh -huh. esto es lo que pueden hacer las redes sociales, es traspasar eh, las fronteras y poder unirnos Y hoy vamos a hablar sobre esas cinco aplicaciones que nos van a ayudar a vender en redes sociales uh -huh. Lo primero es que me va a encantar que ustedes entiendan la estructura de un ecosistema digital de ventas que se estructura de tres partes básicamente. La primera es generar tráfico, donde nosotros vamos a tener nuestra vitrina para que nos vean, para hacer visible nuestro negocio. ¿Qué te parece esto? Grandioso, grandioso, porque muchas veces no sabemos cómo hacer visible, cómo mostrar nuestro emprendimiento, cómo mostrar claro. aquello que vendemos, que ofrecemos, el producto que nosotros tenemos, que queremos que le llegue a muchísima gente y no sabemos cómo. ¿Cómo? y esta, esta vitrina, este generador de tráfico, nos va a servir para vender productos físicos, digitales e incluso servicios. Genial. Entonces, apuntar ahí que lo primero es el encontrar nuestra vitrina que va a ser nuestra generadora de tráfico. Uh -huh. la, segunda la segunda parte de esta estructura o de este ecosistema digital de venta es un canal de atención por donde nosotros vamos a atender nuestros clientes cuando este tráfico o cuando ellos lleguen a nuestra vitrina. Que puede ser un Messenger, por ejemplo, un WhatsApp, un Telegram, donde nosotros vamos a tener la, la conversación que va a generar confianza para que nuestro cliente compre finalmente. Compre nuestro servicio, compre nuestro producto, se une a nuestra red comercial. Uh -huh, genial. Y tercero, que es la última parte... Pero no menos importante, porque vuelvo a lo que nos decías tú, que a veces hacemos eventos, conocemos mucha gente, pero perdemos los contactos. Uh -huh. Y los contactos son súper importantes porque eh, ellos van a ir generando alianzas, van a generar clientes, e incluso nosotros podemos eh, ir anotando fechas. Por ejemplo, un cliente nos dijo que quería comprar nuestro producto, pero que ahora no podía y nosotros podemos hacer un segundo contacto más adelante, y eso es la gestión de datos. Mm -hmm. con, el, con un app que puede gestionar nuestros datos, nosotros podemos hacer seguimiento. Entonces, quizás en este momento nuestro cliente no podía, pero más adelante, en un segundo, en un tercero, incluso hasta en un séptimo contacto, nos puede decir que sí. Entonces, nunca debemos decir, no, esta persona no, no va conmigo, no. Porque hay muchas personas que necesitan sentirse seguras, que necesitan conocerte, que necesitan ver tu producto muchas veces, preguntar, salir de dudas. Y luego ahí, cuando ya está segura, parte y toma la decisión. Así que son estas tres partecitas las que vamos a ver en estas cinco aplicaciones para vender. Genial, me interesa muchísimo. En especial uh -huh. la parte de, de los contactos, porque yo digo que los contactos son pero así súper importantes en el momento no solamente de entablar la conversación, sino también tener el contacto y poderlos llamar, poder que se conviertan amigos, no solamente clientes, también de tener esa conversación y pre venderle ofrecerle el producto, vendérselo y después seguir teniendo ese contacto con la persona. Así es, eso es lo importante, tener el contacto, la venta no es tan solo... Mostrar un producto, sino que entablar una conversación, eh, sacar, eh, poder resolver las dudas, poder llegar a un acuerdo y desde ahí empezamos a trabajar los cierres para finalmente vender un producto. Así que vamos, en la primera parte, donde tenemos los generadores de tráfico, que va a ser nuestra vitrina que nos va a dar visibilidad ante nuestros clientes, yo coloqué dos que son muy conocidas, que yo sé que la gran mayoría de nosotros usamos, que son Instagram que hoy en día está boom y que es de donde estamos transmitiendo en este minuto, que nuestro feed puede ser la vitrina de nuestro producto, la vitrina de nuestro servicio, pero además hoy en día está ofreciendo que nosotros podemos crear productos en una tienda. Entonces podemos tener nuestros productos ahí y además en el feed ir, eh, haciendo saber a nuestra a nuestra audiencia cuáles son los principales beneficios de nuestros clientes, de nuestros productos, uh -huh. cuáles son los principales beneficios de nuestros servicios, cómo vamos a llegar a ellos, qué actividades son las que hacemos a diario para poder resolver un, pro, un problema que puedan llegar a tener uh -huh. para que nos vean como esa persona que va a ayudarlos a resolver el problema que tienen o que los va a ayudar con algún producto, por ejemplo, a atenuar las patitas de gallo yo sé que eh, somos muchos los emprendedores que estamos por ahí hay uh -huh. emprendedores que hacen su negocio en base a la nutrición uh -huh. eh, incluso en base a estilo de vida viajes eh, deportes uh -huh. eh, meditaciones eh, son es un es un mundo muy amplio en donde los emprendedores podemos mostrar todo lo que hacemos en instagram y en facebook y en Facebook también tenemos Marketplace para, para los productos, pero también tenemos una vitrina para poder exponerlos. O sea, podemos hacer una galería de fotos con los principales productos, podemos subirlos al Marketplace para que la gente lo pueda comprar y nos llegue por Messenger, podemos hacer la conversación. Uh -huh. Esos son los dos primeros. Anita, ¿qué te parecen? ¿Los pues grandios, o sea, Realmente son los más fuertes en este momento. Cuando se trata uh -huh. de ventas, cuando se trata de ventas. Yo digo que Instagram siempre en este momento es el número uno y viene pero así pisando fuerte. Porque Instagram no solamente puedes ofrecer tu producto, sino que también lo puedes utilizar como tu hoja de vida. Porque ahí es donde la gente entra, ve lo que haces, quién eres completamente, puedes poner ahí todos tus, tu, tus datos y aparte pues lo que estás ofreciendo. Entonces Instagram para mí es number one. Después viene Facebook, que Facebook también, lo que tú dices, en el en este marketplace, ahí también se vende, pero mira, y tú le colocas en el buscador solamente lo que estás buscando, no sé, zapatos o, o no sé, dietas, ejercicios, zumba, cualquier cosa, y pum, te dirige directamente ¿sabes? a lo que tú estás buscando. Entonces eso te facilita muchísimo en el momento que quieres hacer una compra y en el momento que estás vendiendo. Es más, cuando tú estás vendiendo determinado producto, tú vas, por ejemplo, a los grupos y puedes buscar, para el día de la mamá, eh, no sé, eh, puedes colocar, busco regalo para el día de la mamá, y te van a aparecer... Todas las opciones, busco regalo para el día del papá y te van a aparecer un montón de opciones. Si tú estás vendiendo, por ejemplo, desayunos para el día de la mamá o para el día del papá, uh -huh. vas a saber inmediatamente qué personas están buscando ese producto y vas a poder incluso escribirles para contactarlos y decirles, sabes que yo tengo este producto. Uh -huh. Entonces, Facebook, como dices tú, es una gran vitrina y también nos facilita esa... Eh, búsqueda de clientes por medio de los buscadores, así uh -huh. que es eh, excelente. Luego, clasifiqué dentro de los canales de atención WhatsApp Business. No uh -huh. el WhatsApp tradicional, sino que WhatsApp Business, porque esta aplicación eh, nos da el carácter de empresa. Podemos, por ejemplo, armar un perfil con horarios de atención. ¿Qué me pasaba a mí? Porque yo ocupo muchísimo WhatsApp. Pero cuando ocupaba el WhatsApp tradicional, en donde no podía poner un horario, uh -huh. me escribían en los horarios más insólitos, porque cuando veía mi publicación, se interesaban y me escribían, pero no necesariamente yo estaba despierta o tenía tiempo para atender eso. Uh -huh. En cambio, en WhatsApp Business, yo puedo colocar los horarios de atención y la persona no se va a sentir eh, que a lo mejor estoy... Eh, dejándola para después, uh -huh. sino que ella va a saber que el horario de atención de nuestro negocio es de tal a tal hora. Entonces eso también nos ayuda a transparentar cuando nosotros estamos en línea. No, y sabes que el mensaje este que uno pone, bueno, igual también funciona con el con el Instagram, pero cuando pones el mensaje de que te mandan un, un mensaje por, para preguntarte sobre un producto o algo, que sale tu mensajito ya personalizado diciendo gracias por contactarte con nosotros, cualquier cosa, me parece algo muy bonito y, y, y muy como, muy, eh, ¿cómo sería? Muy polite, muy... Muy educado. Profesional, en la forma, ¿sí? sí. En la forma en que en, en el trato al cliente. Eso me encanta de WhatsApp Business. Y lo que a mí, lo que yo más utilizo es son las banderitas. Las banderitas para Perfecto. los, para los eh, contactos. Oh, Dios mío, ahí yo le pongo banderita a todo, entonces de tal grupo y tal otro, y así los logro diferenciar, porque eh, cuando voy a buscar a alguien que, que conociendo networking... Le coloco, por ejemplo, networking, no sé, en London, Ontario, y entonces ya después le coloco solamente y ya me aparecen todos los del networking de, de SNL. Network. Entonces es muy, muy, si las sabes utilizar y aprovechar, mira, es una, Anda una herramienta buenísima. Dame un segundito, saludamos por acá a Yelly, hermosa, que dice, gusto en verlas. Y a Lara, y Larry, ¿cómo estás? Acá también dice, saludos. Qué rico que mira. todos se vayan uniendo y de todas formas... Eh, manden corazoncitos y manden preguntas si tienen. Sigue, <risa> Karina, sigue. Sí, yo también estaba viendo la pantalla porque nos habían llegado saluditos para eh, poder devolverlo porque esta es la magia, como lo decía yo en un principio, es la magia de que podemos estar en contacto y vernos así. Uh -huh. eh, como decías tú, Anita, las etiquetas de WhatsApp Business nos vienen a solucionar la vida y también esta aplicación la puedo seleccionar como un, una aplicación aplicación que nos ayuda a gestionar los datos, justamente porque a través de las etiquetas nosotros podemos ir eh, clasificando nuestros contactos, cuáles son sí. nuestros clientes, cuáles son nuestros proveedores, eh, cuáles son, por ejemplo, los, eh, las personas que conocí en un determinado evento, eh, qué personas eh, han, por ejemplo, programado una cita para más adelante, sí. eh, en el caso de que fuéramos, por ejemplo, coach y que estamos eh, apuntando nuestra agenda y ya sabemos cuáles son nuestras alumnas o cuáles van a ser los coach que tenemos que hacer más adelante. Así uh -huh. que es una herramienta que nos ayuda a organizarnos un montón. Pero también tenemos app de apoyo uh -huh. y acá les quiero contar dos. Porque dentro de lo que son los generadores de tráfico y los canales de atención, nosotros tenemos que apoyarnos, por ejemplo, de bonitas imágenes, bonitos videos que eh, vayan cautivando a nuestros clientes, a nuestra audiencia. Y eso lo podemos lograr por medio de Canva y de Board. Uh -huh. Canva, yo sé que les debe sonar a mucha familiar, que es en donde podemos editar nuestras imágenes para el, el feed de Instagram, para Facebook podemos editar videos, podemos subir audios, es muy versátil. Eh, a mí me encanta que tiene una versión gratuita y una versión de pago porque podemos hacer muchas cosas en versión gratuita cuando estamos recién empezando. Yo tengo sé? todo el deseo de emprender y, y quiero hacerlo, y esta aplicación te da la oportunidad de mostrar tus productos y de, de empezar gratis. Que uh -huh. A mí me gusta porque nos da muchas oportunidades de crecer. No, yo diferente. sé que Anita la conoce bueno, yo soy, mira, number one me encanta Canva yo mejor dicho desayuno de almuerzo y como con Canva es que es, mira, nosotras como emprendedoras que hacemos todo en el emprendimiento hacemos toda la publicidad nosotras mismas editamos nuestros videos hacemos absolutamente todo, mira Canva es lo mejor como tú dices, la parte eh, la, la gratis está ok y sirve bastante, pero ya si quieres ir un poquito más, sí te recomiendo que pagues, que tampoco sale muy caro, son como 150 al año o alguna cosa, si realmente no es algo que uno no pueda pagar, igual después lo puedes meter en, eh, en los taxes. Si pagas, en los, si pagas impuestos, los puedes meter en los impuestos porque es parte de lo que tú estás usando en el negocio, ven, te pregunto aquí, Jessica. Se está preguntando cuál es la otra opción. Ah, ok, ok, ya la encontró, ya sabe cuál es. Porque estábamos hablando era de WhatsApp y después viniste y hablamos de lo que era Canva y eso. Ahora, claro, que dice, son aplicaciones de apoyo. Y ella, ella dice también, Lara dice Canva, es súper, tengo años con esa página, es que realmente, y te da música, cuando es, cuando es pago, te dan música, videos, eh, eh, fotos imágenes de todo o sea Dios y es que además nos permite hacer algo que es súper importante para todo emprendimiento que, que está surgiendo y para todo negocio que ya tiene su tiempo y que es algo que yo sé que tú manejas mucho y que es por ejemplo preparar nuestro logo hacer nuestra imagen sí. nuestra imagen como negocio como emprendedora así eh, eh, eh, no es tan solo eh, mostrar un producto, sino que nosotros podemos hacer todo el diseño de nuestra imagen de nuestro negocio ahí. Y lo tenemos guardadito en los videos y todo combina nuestra paleta de colores para nuestro negocio, nuestro logo. Yo sé que Anita eh, ahí se maneja, quizás nos pueda contar un poquito más. Bueno, no soy la única. Por acá en Lara Suits también. Ella hace unos videos y hace unos posts. Yegis también se luce con eso. Y yo sé que Lara Suits, que ahorita que lo acaba de decir, que sí, que lleva años usando Canva, realmente. Y ella hace unos, unos, unos posts muy bonitos. Bueno, es que lo puedes hacer de todo para historias, para posts, para videos, para todo, para los Reels, para todo, para todo lo puedes utilizar. Incluso presentaciones. Porque si tu negocio, por ejemplo, fuera un multinivel o una red de mercadeo, puedes hacer toda la presentación de negocio desde Canva sí. e incluso presentarla a través de Zoom, que es algo que nos da un plus pero tremendo a la hora de ir reclutando personas para nuestra red comercial. Entonces, es muy versátil, nos permite eh, crear nuestra imagen, crear nuestro logo y eh, poder eh, ser visibles de una forma profesional, porque los diseños eh, son muy bonitos, además que no necesitamos ser un gran diseñador o tener eh, conocimiento sobre diseño porque también nos entrega plantillas. Uh -huh. Así es, así es más fácil, nos facilitan la vida. <risa> <Ajá>. <risa> ya que lo que digo, como tenemos que hacer todo, hacemos nosotras todo, pues mejor usar estas, estas páginas, estas aplicaciones, que nos ayudan y nos facilitan, que nos ayudan en el trabajo, en el trabajo. Así es. Y la última, uh -huh. que es Boar, que es una aplicación de apoyo para nuestra vitrina, es eh, un teclado. ¿La conocías? No, ni la había escuchado. Nosotras como emprendedoras quizás atendemos por Messenger, por Telegram, por WhatsApp, a nuestros clientes, desde desde nuestras redes sociales los traspasamos a el canal de comunicación, en donde conversamos todos los detalles, pero nuestros deditos y nuestro tiempo vale oro, sobre todo nuestro tiempo. Entonces eh, nos preguntan por un producto X, 10 veces y las 10 veces estamos ahí escribiendo los beneficios de nuestro producto. Uh -huh. O de qué se trata el evento o cuáles son los principales beneficios que da unirte a una red de mercadeo. Y cuando estás creciendo, puede ser que te contacte mucha gente y no te dé el tiempo para contestarle a todos. Entonces, uh -huh. BOAR viene a solucionarnos ese problema porque BOAR es un teclado que instalas en tu en tu teléfono. Incluso ni siquiera en tu computadora, sino que en tu teléfono. Y ahí puedes tener respuestas rápidas. Yo sé uh -huh. que WhatsApp Business también tiene respuestas rápidas, pero solo para WhatsApp. Si tú te cambias de aplicación, ya no las tienes. Uh -huh. Pero Boar, al ser un teclado, las vas a tener en Messenger, en Instagram, en WhatsApp, en todas las aplicaciones que tú tengas instaladas en tu teléfono. Entonces, uh -huh. si tu canal de, comuni de comunicación es Messenger, vas a tener tu respuesta rápida de producto en Boar. En Boar puedes almacenar texto, audio, links, videos, fotos. Puedes no, tener todo, todo tu proceso ¿Tú lo puedes ahí. almacenar ahí? Sí. Y va a ser tan rápido porque tú en, en tu cabecita o ya tienes más o menos eh, detallado qué quieres contestar. Entonces vienes y lo redactas en Boar. Por ejemplo, quiero vender un producto de nutrición que eh, es para los huesitos, para las articulaciones, soluciona este problema, soluciona tal. Y tú lo redactas todo en board y cuando llegue un cliente que te pregunta, oye, ¿cuál es, ¿qué es lo que hace este producto? Tú tomas, vas a tu teclado, pinchas ahí y envías la respuesta rápida puedes modificarla incluso, pero ya tienes la base ahí y no tienes que escribir las 10, 20 veces o las veces que te consulte. Es una maravilla, está preguntando todo listo ahí. ¿Cómo se escribe? B O A R D B de board. Como el board del teclado Porque tecladito. Es un tecladito. Ya, teclado en inglés. Y cuál sería? Y el link? más bueno cómo lo buscamos como board.com o en Amazon o cómo se consigue por board en Play Store eh, en las ah, aplicaciones no eso, porque es una aplicación sí. no es es no una es, aplicación no es físico uh -uh. ah yo pensé que era físico ay Dios mío mira está grandioso eso sí incluso para quienes trabajan en redes de mercadeo y por ejemplo quieren guardar todos los beneficios de ingresar a un negocio o cómo tienen que implicarles para que ingresen a un, un determinado negocio, puedes compartir la aplicación con otras personas. Eso tiene un costo. Gratuito puedes tenerlo como respuestas rápidas, okay. fotos rápidas, videos rápido y tener todo porque además te deja eh, crear carpetas. Tú, por ejemplo, tienes un proyecto y creas todos los textos rápidos de ese proyecto, pero puedes poner otra carpeta con otro proyecto diferente que puedas tener y colocar toda la información ahí, por o sea, puedes no JG's, tan solo atender uno. vende ropa, entonces a Jellies le queda bien, por ejemplo, vestidos de baño, eh, calzones, eh, pantalones y toda la descripción de cada uno. Y, y entonces, en cada si carpeta puede tener. El, si le pregunta por vestido de baño, entonces ella entra al board y le manda lo que le preguntaron. Sí. Oh, puede miren, mandar, ves. puede hacer carpetas de fotos, por ejemplo, todos los trajes de baño que pueda tener para la temporada. Uh -huh. Todos los pantalones que pueda tener, pata ancha, pantangosta, to, con todas las características, hace su carpeta de fotos, hace su carpeta de características, por ejemplo, las medidas, los tallajes, los colores y todo lo va a tener ahí y cuando eh, tenga que contestar algún cliente va a su board y manda la respuesta rápida y lo puede hacer. En Instagram, en Facebook, en cualquiera, porque es un teclado que está integrado al celular. Uh -huh. Entonces, ya no va a ser, por ejemplo, la respuesta rápida solo en WhatsApp, sino que en cualquiera de los canales de comunicación que tenga con sus clientes. Ya, Lara suite se ha preguntado que se puede hacer un catálogo de recetas. Sí, qué chévere, ¿tú te imaginas? Sí, la foto, el catálogo del, del pastel o lo que, lo que desees y la uh -huh. receta. Y de una semana. Pues mira qué maravilla, nos abriste los ojos a todos los que estamos conectados Yo nunca <risa> incluso, lo visto. Incluso ella puede combinar Canva y Boar Porque en Canva puede hacer la receta con un, con un diseño en Canva Ajá. Y lo sube a Boar y después envía su receta Mira para eso, quedamos todos con Boar wow. quise dejarla para el final porque para mí es más maravillosa Yo, o sea, yo trabajo redes eh, de mercadeo y eh, trabajo con el equipo. Entonces, por ejemplo, si compartimos la venta de un producto, ya todas saben que ahí está la información. Uh -huh. O para, para enviar, por ejemplo, cuáles son las principales características del negocio, ellas van ahí y saben que están los textos listos para que ellas puedan entregárselo a las personas que, que quieren entrar a su red. Lo puedes trabajar para ti o en equipo. Uh -huh. Así no, que es maravilloso. Está grandioso esto de, de, de esta aplicación. Bueno, todas están buenísimas. Yo en lo personal las conocía las otras, pero esta sí no la conocía. Pero ya, como dice ella, yo me voy a poner las pilas a, a, a bajarla y a ponerme a trabajar en eso porque está... Pero mira, buenísimo. Nos va a ahorrar muchísimo ya. tiempo. A todas, porque además esta aplicación es tan versátil que sirve para cualquier tipo de negocio. Uh -huh. Si tú vendes ropa, como decía Anita, puedes subir las fotos de toda tu colección, si vendes zapatos también, eh, puedes eh, subir los tallajes, por ejemplo, eh, la talla S, L, M, XL, que por lo menos acá en Chile ocupamos esa nomenclatura, uh -huh. tiene las medidas tales y tales y podemos enviarla y no tener que estarlas escribiendo cada vez que necesitemos explicar algo. Sí. Entonces, si. Si yo tengo una receta también, voy, la hago en Canva, la subo en board y la envío cada vez que tengo, y no tengo que perder el tiempo de revisar todas las fotos que pueda tener en el celular para encontrar justo esa que necesito enviar, sí, porque, porque tengo tiempo, todo ordenado, el tiempo vale el tiempo es oro. oro, y ahorita como está el mundo dando, dando rápido, rápido, rápido, nos tenemos también que actualizar y movernos rápido también como se van moviendo las ah, cosas yeah. mira lo que dice Lara Sweets, gracias cada día se aprende más de ustedes mujeres maravillosas sí. <risa> grandiosos, no todas quedamos así como impactadísimas, que bueno no, está buenísimo, yo creo que ahorita Board se va a dar cuenta, todas las, todo, todo el mundo va van, a, van a descargar la aplicación sí, sí, sí. ¿Y pero ¿tienes es que es una maravilla y nos sirve mm, bueno quedamos también en cómo podíamos hacer seguimiento y aquí les tengo un regalo porque quiero hablar de Whatsapp Business que a mí me encanta como aplicación y quiero contarles que esta aplicación es tan versátil que nos puede dar las tres eh, las tres etapas de un ecosistema digital de ventas que puede ser nuestra vitrina como generador de tráfico puede ser nuestro canal de atención y puede ser eh, la parte de gestión de datos mm. cómo y aquí quiero darles y lo anotan incluso <ríe> por qué cómo puede ser usado whatsapp business como vitrina ustedes han ocupado alguna de los estados de whatsapp oh yo siempre Bien, porque pongo, ahí, ahí todo todo ajá. Tú, tus contactos que están en whatsapp pueden ver tu oferta desde el estado de whatsapp uh -huh. por ejemplo si tú tienes tus clientes dentro del listado eh, de contactos ellos van a poder ver tus estados entonces tú subes una foto con tu oferta o con tu producto eh, con tu servicio y ellos van a estar mirando. Y sabes que además funciona como un embudo porque la persona que realmente está interesada te va a poder escribir. Uh -huh, así es. Y luego yo, yo por lo el comparo, chat. Yo comparo, yo comparo, yo comparo esos, estados, esos estados de WhatsApp, más o menos como las historias de Instagram. Pero, pero son diferentes contactos, porque los de WhatsApp, pues sí, son las personas que son como más allegadas o de negocio, negocio, que ya uno lo tenga ¿Sí? con el número de teléfono. Entonces, eh, sí, buenísimo, porque es más directo, va más, más a... Ah, directo. Sí, es más target, más, más al, al punto, al, al, al nicho al que queremos llegar. Exacto, porque ahí tú tienes las personas que te han contactado anteriormente, que pueden volver a comprar, que ya sos tus clientes, que te tienen confianza, ya han generado una conversación de, de por medio y no son clientes en frío. Entonces tú vas a subir un estado, vas a explicarle lo que estás ofreciendo e inmediatamente si están interesados te van a contactar. Uh -huh. Entonces ahí pasamos a la segunda parte del ecosistema digital que vendría siendo nuestro canal de comunicación con el cliente, que va a ser por medio del chat. De los grupos de WhatsApp o de difusiones. Tenemos tres opciones. Porque, por ejemplo, si tenemos eh, muchos clientes y los vamos, eh, para informarles nuestras ofertas, los vamos guardando en una lista de difusión, podemos mandar un mismo mensaje para todos quienes estén en la lista de difusión. O podemos mandar un mensaje en todos los que estén en el grupo. Y ya empezamos a generar conversaciones de ventas y el canal de atención. Porque no va a faltar el que diga, sabes que yo estoy interesada, yo quiero entrar a tu curso, yo quiero comprar tu producto, yo quiero comprar tu servicio y va a ser mucho más rápido llegar al cierre de ventas porque son prospectos que no están fríos o sea que ya nos conocen uh -huh. y la tercera parte que es la gestión de datos en WhatsApp Business que son las etiquetas que ya habíamos conversado con él, de ello nos habíamos adelantado un poquito y con ella podemos hacerle seguimiento a las personas Si nosotros estamos ofreciendo consultorías y nos dicen ¿sabe qué? yo estoy interesada pero lo voy a hacer en la quincena de septiembre. Yo voy y pongo una etiqueta para la quincena de septiembre. Mm -hmm. O bien me dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un pedido y cliente nuevo con pedido. Entonces voy a ir clasificando mis clientes mm -hmm. de acuerdo a la manera que para mí sea más representativo y yo luego después filtro las etiquetas y por ejemplo, si estoy cercano a la quincena, voy a ver todos los clientes que tengo etiquetados para la quincena. Mm -hmm. O todos los clientes que tienen, que hacen, por ejemplo, pedido una vez al mes y que están cercanos a cumplir el mes y les, les abro un chat, les, les envío un saludito para poder contactarlos y saber ir sondeando mm -hmm. si necesitan renovar su producto o comprar nuevamente. Mm -hmm. Y es ¡Gradioso! así como podemos tener el ecosistema digital en tan solo en una aplicación uh -huh. y nos podemos apoyar de las aplicaciones como Canva y Boar. Uh -huh. yo, yo a eso también le quisiera agregar el, el, el, el, Google, el Google Calendar, el calendario de Ajá. Google, que también ahí eso es maravilloso porque cada que tenemos una cita, cada que tenemos una reunión, las personas que tenemos, eh, que somos coaches y, y nuestras citas son así en línea, es grandioso porque lo pones y a la y media horita antes te está diciendo, oye, la recuerda, vista. recuerda que tienes esta cita. Y también a la cita le está mandando mensajito diciendo, oye, que tienes una cita en media hora con Anita, dale, muévete. A bañarte, a peinarte, listo sí. porque yo lo hago siempre por, por videollamada. Entonces me parece también que Google Calendar es una muy buena opción en el momento de, de colocar todo en, en como una agenda. Una agenda, exactamente Realmente es una agenda y te da el link para las, para las llamadas, para las videollamadas. Para, la, para las videollamadas, exactamente, se pueden complementar. Uh -huh. eh, esto es, eh, es maravilloso porque tenemos tantas herramientas que podemos ir complementando que nos hace a los emprendedores la vida mucho más fácil. Así Ahora es. tenemos que ir viendo esas características y nosotros acomodándolas para ver cuál es el que nos sirve más, cuál es el que nos brinda más beneficio y es más amistoso porque muchas veces puede, puede pasar que no seamos eh, tan tecnológicos, pero por ejemplo WhatsApp tiene la facultad de que ya eh, todavía no conozco a la persona que no tenga WhatsApp. Uh -huh. Bueno, yo sí la conocí hace poquito. ¿Cierto? Yo sí la conocí hace poquito. <risas> ¿Sí? ¿En qué mundo vives? Por Dios. Porque Man. es una aplicación que está casi en todos los celulares, entonces, uh -huh. eh, es, por eso también, porque llega a mucha cantidad de clientes o a mucha cantidad de público, es que es, es un acierto tenerla, uh -huh. porque... Ahí hay un gran, eh, una gran cantidad de personas, de audiencia, de clientes que nos están viendo, que están viendo nuestro, nuestros estados, que podemos hacer grupos, que podemos hacer difusiones. E incluso en WhatsApp Business puedo crear mi catálogo y vender productos o servicios desde la misma aplicación. Así es. Genial. Karina, muchísimas gracias por este podcast del día de hoy que estuvo así poderoso como todas las todas las reuniones que tenemos contigo. Nos encanta. Aprendemos también cantidad. Y bueno, mi gente, ya sabe, dentro de 15 días tendremos otro podcast con Karina, pero de pronto tendremos uno una llamadita por ahí. quien quita? Otro live antes del podcast Otra dentro live. de 15 días. No me quiero ir sin invitar antes a las personas que nos están viendo y sobre todo los que viven en Toronto y en el área de Ontario, a que vengan. Tenemos un próximo evento que es el 8 de octubre, que es Conferencia Networking y Karina va a ser una de las presentadoras. Ella es de Chile. <risa> Nos va a hablar sobre emprendimientos en línea. ¿Por qué? Porque la conferencia se va a tratar sobre branding. Crea tu marca. Y todo lo que tenga que ver con la marca, tanto personal como empresarial, entra en esta conferencia. Y vamos a tener también un espacio para el networking. El evento es para 100 personas. O sea, no te quedes fuera. Anótense. Ah, no, ya los tickets <risas> están a la venta. Solo 35 dólares. Las personas que estén interesadas, que si iban en Toronto y en el en el área o en Ontario, pues ya saben, se comunican conmigo. Karina, muchísimas gracias mi reina, de verdad fue un placer como siempre estar contigo el día de hoy, te mando un abrazo gigante y bueno mi gente ya saben, y tenemos wow. cinco aplicaciones que son supremamente poderosas para vender en línea. Así es. Anita, quiero agradecer a todos por la audiencia de hoy. Quiero eh, darte un fuerte abrazo a la distancia y bueno, nos vemos en el próximo podcast eh, para seguir conversando con todos ustedes que estuvieron hoy. Eh, con todos los que se puedan sumar más adelante y las dejo súper invitada a que pasen por el feed de Anita a ver lo que ha sido los eventos anteriores que son una bomba la verdad es que las emprendedoras aprenden, hacen contactos la pasan súper bien así que pasen, miren para que tengan una idea de lo que va a ser el próximo evento donde vamos a estar participando. Gracias Karina te mando un beso gigante y sigan a Karina en las redes sociales como Karina Parra Coach. Un abrazo que estén bien, feliz noche, chao, y muchísimas chao. gracias, gracias Karina, chao.